Glitch. Se podría decir que Pibi tendría sus primeras batallas en su serie. Batallas como las que he tenido aquí con los salvajes. En supervivencia. También he tenido batallas con zombies, que es lo similar, algo similar a lo que Pibi tiene. Tiene que pasar. Aunque Pibi tiene sus amigos, también me consideraría uno de sus amigos, pero no, pero no muy conocido. ...el amigo marinero de Pibi... ...quien también... ...tiene que salvar su... ...mundo de las, amen de las amenazas de... Volcano y los dragones... ...y el coloso. Si Pibi estuviera aquí... ...tendría que hacer exactamente... ...lo mismo que va a hacer... ...en su serie... ...salvar su universo... Salvar su universo Y ella, y ella o oh, él aquí tendría que también salvar el universo Que quiere ser destruido Destruido por Por Vulcano No permitiré que ninguno de estos monstruos destruyan, destruyan mi universo. no permitiré que ningún zombio salvaje destruya mi mundo ni siquiera volcán voy a permitir que destruya Ahorita por el momento no quiero matar a los somalos malos salvajes que están por aquí. Salvo que uno de ellos me ataque. Pero no. Pero ahorita no. Huesitos Sería también un buen compañero Para Vivi Ya que Huesitos Cuando es atacado Por los monstruos Ataca Le ayudaría muy bien Con los zombies Ya que Huesitos es el único Que puede atacar Pero si también hubiera Perros También ayudarían a Pibi. Ayudarían. Ayudarían a Pibi. Ayudarían a Pibi. Y si estos salvajes fueran, fueran aldeanos, soldados, también lo ayudarían. Lo ayudarían mí me estuvieron ayudando... ...pero perecieron... ...en una batalla... ...pero perecieron en una... ...batalla... ...el que también podría estar de su lado... Podría ser Quetzalcoatl, ya que aquel también, cuando lo tienes de tu lado, te ayuda con los monstruos. Te ayuda con los monstruos. Hasta el mismo vulcano, cuando lo tienes de tu lado, te ayuda con los monstruos. Mientras los, mientras los mientras los salvajes están dormidos, voy a recolectar. Oh, voy a recolectar. Hasta si Bibi estuviera aquí, tendría que tendría que matar a las arañas. Las arañas. Oh, ahí hay más, más. Sí. Yeah. y Pibi si quisiera tener quisiera usar las armas de medio tendría que buscar exactamente lo que estoy buscando minerales Para completar su casa tendría que recolectar madera, justo lo que estoy haciendo como lo que estoy haciendo. Sucia Serie, Pibi va a necesitar mucha ayuda de muchos personajes de caricaturas que se han salvado del play. Es carbón. Y pibi si estuviera aquí y si quiera calentar comida. tendría que buscar carbón. Por ejemplo, aquí hay más. Y lo que hace fue que, que me va a hacer falta. Pepe tiene, tiene todas las posibilidades de salvar el mundo. Siempre y cuando lo sepa. Hacer. A diferencia mía, yo no tengo aquí quien me ayude. Quien me ayude yo todo lo hago solo desde que empecé a estar aquí siempre he jugado solo voy a necesitar muchas piedras también mucha más vida